Un ícono del conjunto azul, Anderson Hernández. Hace unos días a través de las redes sociales, Anderson, hicimos una encuesta de cuál pensaba la gente, era el jugador insignia o más popular de los Tigres del Liceo en la actualidad y tú ganaste y por mucho. ¿Cómo sientes ese amor y aprecio de los fanáticos hacia ti? Eh, gracias por la oportunidad primeramente, la gloria es de Dios, y mira, para que tú veas, yo no sabía nada de eso, eh, muy bien, oh, tú sabes, los fanáticos, gracias a Dios siempre me han apoyado, yo eso se lo agradezco a ellos, tú sabes que siempre me apoyan y, y me llevan, me llevan. Hace un ratito también decías, no hay ningún más liceísta que yo, ¿qué tú sientes por el liceí? lo que te ha dado, entiendes cómo, después de pertenecer a esta organización, ¿qué, qué tú sientes por este equipo? Todo, imagínate, yo antes de, de, de jugar al béisbol profesional yo era liceísta, siempre me crié con el liceí, liceí, liceí, eh, caí aquí en el draft, eh, gracias a Dios caí aquí en mi equipo y ya tú sabes, yo no creo que caiga mucho liceísta como yo, como te dije anteriormente. Uno de los bates más poderosos de nuestro béisbol dominicano, el año pasado también con una excelente temporada, líderes en varias categorías. Esta también tienes muy buen nivel, vimos que cambiaste tu físico, además de esos ajustes físicos. ¿Qué, qué ha hecho Anderson Hernández para poder mantener ese nivel en la liga dominicana? Bueno, eh, trabajar fuerte, trabajar fuerte. Yo siempre, eh, gracias a Dios estoy trabajando, ¿sabes? Tratando de mantenerme. Eh, yo eché un par de libras años atrás. Gracias a Dios me puse para los 20 este año y la perdí. Eh, me siento mucho mejor. Yo me siento ahora mismo como cuando tenía 22. La gente siempre te manifiesta muchísimo cariño en la calle, en el estadio. Todo el mundo quiere una foto con Anderson. Y por ese mismo aprecio que te tiene, mucha gente ha lamentado que quizás no, hay, no te haya sentado en grandes ligas. ¿A qué tú crees que no se ha debido digamos ese éxito allá? Bueno, eh, primeramente eh, el béisbol es un juego, ¿cómo te explico? Complejo. Eh, a veces tú eres bueno y no te dan la oportunidad, a veces te dan oportunidad, en un sitio. Eso es, es cuestión de suerte. Eh, tú caes en un equipo, le cae bien a todo el mundo, te dejan jugar ahí, viene y mete mano y te queda por ahí. Y a veces te ponen a jugar dos días, te coinciden sientan cuatro, te ponen a jugar dos más y así, tú sabes. Pero eh. no creo, no <ríe> creo que, tú sabes, no creo que sea porque yo sea malo, porque yo sé lo que yo puedo hacer. Claro que si nosotros también lo sabemos, el menor es ya todo un veterano, o sea. Lo de menor todavía existe por la tradición, pero ahora sí te toca compartir con menores, digamos, de prospectos que están aquí con los Tigres del Licey, muy bien valorados. ¿Cómo los calificas tú a esa nueva generación que integra a los tigres? Sí, eh, tenemos mucho talento no jóvenes, muchos nuevos, que esos muchachos son, son buenos, son buenos, no son, ¿cómo te explico? Nosotros los peloteros tenemos. Un carácter medio fuerte, pero esos muchachos son, tú sabes cómo te explico, sumisos, son muchachos buenos que uno le explica la cosa, a veces uno le da un consejo y ellos le, le escuchan, ¿entiendes? No son no se ponen de mal le dicen, ay, qué es lo que te se cree, ni nada de eso, sino te escuchan y tratan de hacer la cosa mejor. La calidad de esta temporada ya está demostrada en el primer lugar de la tabla de posiciones, un buen, un buen equilibrio entre lanzadores y buena ofensiva. ¿Entiendes que las cosas sí van a seguir con ese rumbo positivo para los Tigres? Bueno, con Dios delante, esperemos que sí, tú sabes, uno puede decir sí ni no, porque la pelota no es nada escrito. Pero yo creo que si nosotros seguimos trabajando fuerte, nosotros podemos seguir así y seguir adelante. Las frases siguen estando de moda entre los peloteros. De aquí mismo empezamos con Lo Viste, después de eso el Team Picante de Angel Beltré. Aníbal Valdespin también tiene JB eh, o JV número uno y Anderson Hernández tiene Keishite. ¿Qué decir? ¿De dónde viene Keishite? Bueno, el Keishite... Eh, un saludo, o sea, yo, yo así saludaba a un amigo mío y yo nos saludamos así, <ríe> ¿Qué hiciste? Y yo le dije, ¿Qué hiciste tú y tú, Hacedor? Haciendo, tú sabes, y por ahí nos fuimos y se quedó el Y ahora estamos en eso, ¿Qué hiciste? Bueno, <ríe> ¿otra vez, otra vez? Que hiciste? Ahí está. Gracias, Anderson, y que tengas una excelente temporada esta también que resta para los Tigres del Licey. Muchas gracias, precioso. <ríe> Seguimos con más, estuvimos conversando con Anderson Hernández, bueno, un acá, ícono sí, sí, sí, sí, del Conjunto Azul.